Hola, en este video vamos a ver cómo ingresar a nuestra capacitación de Success Factors. Nuestro primer paso es ingresar al portal mitek.itesen.mx. Una vez dentro del portal, vamos a ir a la lupita y vamos a escribir Success Factors. Y vamos a dar clic. Una vez que carga la sección de Success Factors, vamos a ir a la parte superior izquierda y vamos a seleccionar Mi aprendizaje. Dentro de la sección de mi aprendizaje puedes navegar para encontrar los cursos que te asignó tu líder, los cursos que están precargados de diferentes áreas y también los cursos de My Academic Programs que se cargan exclusivamente para la planta docente. En caso de que quieras buscar un curso que no se encuentra aquí, también puedes utilizar la sección de oferta de desarrollo y escribir alguna palabra clave del curso que quieres tomar una vez que lo encuentras simplemente puedes dar clic en iniciar curso y así empezar con tu capacitación es importante que tengas desbloqueadas los accesos de los cursos de capacitación y en el caso de que te aparezcan bloqueadas nada más cambiar a desbloquear y autorizar siempre para que así no tengas ningún problema espero que este video haya sido de gran utilidad